Cuando hablamos de diseño urbano uno de los grandes temas es la movilidad y la movilidad vista desde la perspectiva de los cuidados tiene una carencia. Los estudios y los planes de movilidad hasta ahora no consideran los desplazamientos del cuidado como desplazamientos obligados a diferencia de los desplazamientos a trabajo o centro de estudios. Además, los motivos de desplazamiento que tienen que ver con el cuidado, que son varios, los dispersan en distintos motivos, lo que hace que cada uno de ellos vaya a tener un porcentaje muy bajo sobre el global y parezcan no tener importancia. Haber hecho un estudio específico de la movilidad del cuidado ha tenido un impacto directo en Irún y es que hemos conseguido que ADIF incorpore no solo a nuestro proyecto nuevo de estación, sino que al resto de sus proyectos de estación, estudios de impacto de género y de impacto sobre las tareas del cuidado. Soy Nayara Zabala, arquitecta municipal en el Ayuntamiento de Irún.